Vamos a empezar el vídeo Un traguito Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo más que especial Otra vez en mi canal con un poquito de Warzone Sí, tenemos un vídeo de Warzone ¿Qué vídeo traemos hoy? Una partidaza más que épica con 45 kills jugando en squad con mi colega verde lago, un colega suyo y mi colega de cabra o Hotmail, a ver lo conoceréis de vídeos de Fortnite, etc. Etcétera, etcétera. La partida no está muy bien comentada, o sea, sobre mí. Es decir, que estaba jugando en directo, no estaba pensando que me estuviera sacando un gameplay. Eh, os dejo también el canal de Twitch por aquí. No son el WhatsApp justo. Hay que me sigáis por ahí porque hago día estos diarios. Eh, también seguirme en YouTube porque subo vídeos semanales. O sea, que nada, no me quiero enrollar más porque el WhatsApp no para, así que dentro de la partida. Yo voy mira, mira! mira De mira el loco. mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira yo no abro yo no abro yo no ya, yo primero! ¡Abatido! <risa> Más. Tiene que haber otro, eh. Tiene que haber otro. Todos, todos para adentro, todos para adentro, todos para adentro. No hay nadie. ¿Qué ha sido esto ahora? Aguanta, aguanta, si yo por el otro lado. ¿Te parece? ¿Puedes aguantar? 20 segundos, para Rotar, eh, 20 segundos para rotar, tendrá que saltar. Jugar con eso. Sí, sí me, claro, me, ¿eh? quedo, me quedo de abajo para reventarlo. No vale, pues sí, está, ¿eh? se tienen que tirar. Se tienen que tirar, lo matamos en el aire, tú. Me subo a la montaña. Se tiran, eh. Se tienen que tirar, eh. Buah, bueno, estoy súper me mal posicionado, la verdad. Uno ha batido. ¿Buena? batido. Otro, otro está ahí, eh. Y otro ahí. Otro batido. Otro que Otro ha batido. Otra batida. Uh, uh, uh, otro. Dos, tres. Okay, Por encima, va. señores. Vale, fuera. ¿Decha? Sí. Que habían tres. Sí, pero ese es va apurado. Bueno, si no me encargo yo de ese. ¡UV, uh, uh, enemigo oh, eh? encima! ¡Oh, oh, oh! Parado. ¿Dónde? ¿Dónde? Están aquí, están aquí, eh? eh. En el A mismo barrio. lago, en el mismo lago. ¡Te, prote no, te protejo! ¡Noqueado, noqueado, noqueado, Hay otro más, eh. Hay otro más. Uno ahí, eh. Otro reanimo. ¿Qué está ahí? Loqueado, loqueado, Eh, una bala, una bala, una bala. A una bala del otro lado ahí. Me muevo. Ya es en camino. La zona segura se ha trasladado. ¿Rebatado? ahí conmigo? tocado? Muerto. Eh, me disparan. está en la montaña frente quiero para atrás estoy muerto estoy muerto abri izquierda, izquierda. Buena, ¿Dónde vamos loco? izquierda <risa> muro Vale, voy Vale, estoy Eh, peña por detrás, peña por detrás, por detrás, por detrás por ahí. Uah, no te no tengo tirado con nada, voy a, voy a Ahora, pipa, eh! muerto. Tenéis que, eh, que ir a Uno oh, oh, tirado. Falta uno, ¿no? ¿Te, ¿Te puedo reanimar? Uno muy tocado. Uno lo queda. Ciego. Otro montículo ahí detrás. Rusheamos, rusheamos. Hay que rushear, señores. Y yo no tengo nada, eh. Yo... ¿Dónde está? Caja de, de chapas aquí. ¿Están todos muertos? Veo, veo, dónde dónde, ¿Dónde ¿Dónde, Aquí, Soldado enemigo en camino. roto? Ahí, ahí uno. ¿Roto? ¿El azul? Oh, ¿Muerto? Tengo lane, tío, de Cristo hermano. ¿Es aquí el de la casa, ¿Me dispara? Vale, noqueado. Otro noqueado. No, otro aquí, otro aquí! Muy toca. está reanimando, ¿eh? Todo gula, jauno. Sí. Sí. Pero, oh. si pero, pero es, que viene a que... ¿Tú ¿Tú la derecha, Tenemos que seguir rotando por donde veníamos. Nos, derecha. La ¿Tú? ¿Nos derecha, tú, nos derecha. ¿Se me ha petado la partida? No, no, no. Se va no, a, no, me a petar, aquí, Sí, está es eso? ¡Ah, no! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Estás más o menos... Espérate, espérate, que no quiero no sí, sí. Vale, vale, ya. ya. Me disparan la espada, me disparan la espada. Alguien que proteja, alguien que proteja. Yo tengo el pixel. Si sale de ahí. Tomado. Vale, revivo, revivo ruidos, revivo ruido. Peña detrás, peña detrás, peña detrás. ¿Marca? Punto verde, punto verde. Punto verde. No, marca, marca antes. Tío. Lo he marcado, lo he marcado. En rusia, en rusia, en rusia. Aquí hay, Estoy metiendo placa, voy pues jodidísimo, eh. A a a ¿Y los del otro, lado. Eh? Nos están apuntando, nos están apuntando. ¿La, la, la, la, la, la. Ahí hay dos snipers. Enemigo, Estamos hay, hay, jodidísimos de aquí, bajar, eh. Hay que bajar, eh. Tirarse, tirarse ya. No, no, me nipean, eh. otro! Puro ahí, solo. Puta locura, está pasando, está pasando? Tío. No sé, loco, pero estamos ¿Pero bien. ¿Lo he matado? Sí. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Me están dando de torta, me están dando de torta. Tengo que entrar en algún sitio, tío. Necesito de cobertura de algún lado, eh. Bajar, me meto aquí dentro, me meto aquí dentro. Me meto con el lago en la casa. ¿Tiene vale, lo he visto, lo he visto, me están matando. Tienes que bajar. Vale. Muerto. Hay uno muy te tocado. Te tocado. Volando, tocadísimo. Me desplazo. Estás entre los 25 primeros. Bien hecho. Muerto. Peña aquí. Voy por aquí. Estamos muy separados, eh. vamos cada uno por un lado, tío. ¿E uno. ¡No! ¡No, no, no, no! Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, mí, Dos tíos, ¿eh? Dos tíos. Verde, verde, cúbreme. Estoy viniendo, verde, yo te llevo. Cubres derecha tú, cubres derecha y cubres izquierda. Yo estoy cubriendo ¿ya? Yo estoy mirando a la derecha. Estoy la zona también, segura se ¿eh? ha trasladado. Vale, roto un momento. Vale. ¡Eh, eh, eh! Rebatao. Le rusheo al otro, le rusheo al otro. Voy. Vale, yo voy por la derecha. Hay que salir, tiene muerto Vale, chavales. rotación No tengo yo placas eh dos placas luego. Si yo tengo llevo tres placas recuento de placas tengo caca, tres placas eh, tira la caja ¿verdad? eh yo no llevo caja llevo cuatro no no por favor. No, aguantamos yo aguantaría eh tenemos sí. tienda voy a pillar tienda una un paquete yo, pío, yo tienda. pillo tienda. yo pillo voy a correr o por eso autoría tienda nada de correr en la tienda vamos a tienda es. Voy, voy. Es filelilla. Cuidado en la caja eh, en, en verde, eh. Bueno, cuidado. Vamos a correr. Toma. Tiro las sobras. Aquí hay no, la eh. gente nunca tiene una planta aquí. Tiro las sobras. Vení a ver, he la izquierda, vení a izquierda, de... eh. Donde rey. Tira guapo. Tira guapo. Tira guapo. Vale, vale. Y llévate guapo. Voy. Yo subiría aquí arriba, ¿eh? Yo que me quedaría aquí en medio? en medio. Mira, venid por aquí, venid por aquí. yo estaba río, aquí el río antes. No el Ruiz no le va al Discord. No, no, venir por aquí, venid por ahí. Pero si a mí no me falla el Discord. No. Subimos tú, subimos arriba, arriba, arriba. Eh, esta partida es nuestra, ¿eh? Sí, esta partida ¿eh? sí, ¿eh? también, El gas avanza. Un enemigo desciende sobre la zona. ¿Qué Un enemigo desciende sobre la zona. puesto en el medio no podía verlo. ¿Hay otro WAP? aliado encima comenzamos ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! a ver ¡Ay, disparar sí! una carga sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, ¡Hay cuatro! Estás solo, cabra, eh. He muerto, muerto, muerto, muerto, no, hay más. más. ¡Otro más? Más, más? más muerto! mami, Eh. me acabo de hacer el pedrín! Vale, ¿Pero por qué no me das toque? ¿Te bien. Ahora, yo sé qué clase de Discord tienes, tío, eh, cabra. ¿Todo ¿Todo ¿Todo ¿Todo? Tío? ¿Tú eres tú, no es el Discord. Es de placa tú. Tiene placas, cerca. Aquí Bajo, eh. Están bajo, eh. Están bajo. Yo no bajo los palos de mierda. Hay dos. Y otro enfrente. Voy a moverme. Otro estaba aquí. Es que de ratas. Que asco de pavo, Eso sí me ha matado así, tío Me eh, ha matado el mismo entre los cinco primeros Llévate la victoria dos verdes nuestras Esta la gana ahí ¡Han visto! Muy buena Pocas balas, eh? Matado. Vale, y y ya vuestra, ya vuestra, ya vuestra, y llegas. Saltaré allá al lo loco bonito. Vámonos. Let's fucking go. No, no, no, no. Me ha hecho casi la mitad de <risa> daño. Y <mate> el el Si, es que no soy con ningún momento, tío. No lo qué coño le pasa a mi Discord hoy, Está diciendo que ha sido, P권ado, has robado ruido. Que me lo he hecho 11 kills con 1.800 de daño. 11 giracas, eh. Yeras-, ha eh? sido buenísimo, tío. 45, kills, ¿no? Sí, buena partida, eh. Ha estado muy bien la partida. <risa always> Let's go. Bueno, bueno, bueno. No He ha hecho tanto daño, pero ha estado bien. Sí, se, se ha quedado. Como o sea, que te recomiendo directo, una cosa: ¿Qué? Para, para Warzone, ponte la cam más para abajo. Escúchame, escúchame. Qué? es súper tarde, son las me Tengo la parienta durmiendo, no puedo hablar. O sea que tiene que dirigir ¿Qué, otro: ¿qué? dirigir el cotarro a otro. Pues nada. ¿eh? Porque si no, para las estadísticas ruidos se ve tapado, ¿sabes? Dirige tu. Uh...